Hola, ¿cómo estás? Bien, Ricardo. Gracias, Tito. Bien, acá. Eh, pues <ríe> me quedaron unas cuantas dudas de la clase 4 y pues quería ver si me las podía responder. Sí, por supuesto. La primera era eh, cuando definíamos, por ejemplo, eh, el diferencial de P1 y P2 debido a la fluctuación. Ahí okay. poníamos el cambio este, generado por dx1. Bueno, por la fluctuación que hace dx1, ¿no? Entonces, este, pensaba. Ahí hay una parcial de P1 con respecto a X1, ¿no? Entonces significa que pues es función de más variables. Me preguntaba por qué no está, por ejemplo, también más DP1 en DX2, DX2, debido a la fluctuación y así. Y pues pensaba que podía ser este precisamente por por como El proceso sería eh, como en el ejemplo que pusieron antes del desarrollo, ¿no? O sea, que es tan rápido el movimiento del pistón que es adiabático y por tanto no hay este cambio de entropía ni nada. Entonces nada más es como eh, un cambio en esa única variable que causa la fluctuación, lo que cambia eh, DP1 y DP2, ¿no? Eh, vamos a verlo, porque si no me equivoco, precisamente cuando introducimos Brown, estamos considerando como estos efectos de segundo orden que afectan eh, otras variables, ¿cómo se llama? Eh, extensivas, eh, de ahí que introdu introdujéramos en algún punto de X2. Entonces, déjame eh, compartir pantalla. Buenos días, atento al cuadro creo que es una pregunta interesante te molestas si esperamos unos un par de minutos para ver si se reúnen más porque creo que eh, sí está bien el Atelier brown es, es un tema bueno es medio abstracto en, en cierto sentido y es sí es un poco extraño sí gracias sí eh, si tienen más dudas pues también vayan compartiéndolas y aquí vamos haciendo nuestra lista escribo que, bueno, mi segunda duda también tengo tres ah, okay, no, no, no, adelante adelante no, no hay problema ok un minuto más y ya comenzamos porque tenemos sí, muy tarde a ver. Just as you Buenos días Carla Y pues bueno, ya pasaron cinco minutos Vamos a empezar porque si no se nos va a hacer más tarde eh, Buenos días a todos Para todos aquellos que acaban de reunirse Bueno, que acaban de unirse a la a, a sesión eh, Hoy va a ser una ayudantía eh, Solamente voy a estar yo Y es pa precisamente para que aclaremos cualquier duda que tengan Respecto a las clases O eh, la tarea que acabamos de bueno, que acabamos, la tarea que subimos el lunes. Eh, que recuerden, se entrega eh, precisamente la próxima semana, el lunes. Entonces, eh, Ricardo eh, ya había hecho una pregunta respecto a um, eh, el principio de la eh, Si no me equivoco, era uh, también. Ah, ya acaba de realizar otra. Ok. También, un, también en una parte separa las desigualdades de la principal en la que la expresión que es menor o igual a cero y eso es menor igual a uh -huh. eh, porque hemos convencido menores o iguales a cero ah ok ok ok vamos entonces al principio de la tarea brand ok okay creo que primero voy a contestar esta la segunda pregunta Ricardo porque creo que es un poco más fácil voy a eh, bueno si ya sabe, eh, Voy a convertir pantalla hasta ahora. Ok. Eh. Compartir. Mm, okay. Vamos. ok, ya estamos compartiendo pantalla. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad, chicos? ¿Ya? ¿Alguien? Están viendo ahorita el canal, ¿no? Bueno, una sí. página del canal. Entonces, eh, vamos a irnos un poco con cuidado a realizar a analizar nuevamente cómo es que expresamos todo esto. Ahora, la segunda pregunta de Ricardo, si no me equivoco, de por qué es cada uno de estos términos son cómo se llama menores o iguales a cero de forma independiente, ¿no? Eh, es muy parecido a lo que habíamos analizado con eh, las condiciones de equilibrio mecánico-térmico al introducir este nuevo formalismo. Eh, como cada uno, de estos cada uno de estos términos dependen de ¿cómo se llama? Variables independientes x1 y x2. Eh, no podemos y bueno y eso se tiene que cumplir para cualquier variación o valor de x1 y de x2. Tenemos que exigir una condición más fuerte, que es que cada uno de estos términos sea menor o igual a cero de forma independiente. Es muy parecido a, a ver, déjame ver, si no me equivoco. Perdón, ¿sí ven mi cursor? o Porque creo que blanco en blanco no se va a ver muy bien. Ahora sí lo ven. Creo que es un poco más eh, recuerden que ahorita no puedo ver... Bueno, eh, se me complica ver un poco el chat porque sí, sí estoy compartiendo pantalla. Pero a lo que iba es... Si no me equivoco, Ricardo, habías preguntado por qué exigimos esta condición, ¿no? La 826 y la 827, cuando únicamente partimos de la 825. Eh, sí, justamente. En resumen es básicamente eso, que aquí tienes eh, la variación en 1, eh, esta es la respuesta. Entonces, no es la perturbación inicial, sino que es eh, la respuesta eh, a los cambios que el sistema experimenta por la perturbación inicial. Pero x1 R y X2R son respuestas individuales en las variables, eh, perdón, independientes en las variables extensivas. Entonces, si sí, pueden adquirir cualquier valor eh, dependiendo del sistema, por ende, el, el, la condición que nos garantiza que esto se cumpla para cualquier valor de X1R y X2R es esto y esto. Eh, a lo que quería ir eran las condiciones de equilibrio que estamos acá. Perdón, que use el calen, chicos, pero es que, ¿cómo se llama? escribir ecuaciones es un poco difícil desde la computadora pero uh, aquí estamos en el capítulo no, es antes este, quiero más o menos mostrarles el análogo que es esencialmente de dónde partimos ah. eh... Eh, es Perfecto. ok eh, condiciones de equilibrio, okay. cuando estamos viendo equilibrio eh, creo, creo que lo vimos pues eso fue todavía con Iván eh, consideramos dos sistemas ¿no? que únicamente cambian su energía y llegamos a ¿cómo se llama? a esta condición solo que en este caso como estamos buscando que el sistema efectivamente alcance ¿cómo se llama? la entropía máxima eh, y tiene la constricción de la pared, eh, podemos relacionar estas dos variables. Creo que tal vez ahora que lo veo no fue el mejor ejemplo. Pero eh, el argumento es, eh, ¿cómo se llama? Se mantiene que es básicamente que son perdón, variables independientes. Eh. ¿Ya dejé de compartir, chicos? ¿O para presentar? Ya. Yeah. Eh, son variables independientes. Eh, Ricardo, es más que nada eso eh, ¿Sí te quedó claro? ¿O creo que fui muy redundante? O... Sinceramente, sigo un poco sin entender Es decir, sí son variables independientes Pero no puede ser como que una contrarreste la otra eh, Ok Sí, pero según yo, a donde Si sí, no me equivoco lo que estamos buscando es que... ¿Cómo se llama? Mm, ya te entiendo. Eh, ya, sí, sí. Uh, mm, mm, lo. Mmm. es una buena pregunta. Eh, creo que... Mm, ya, ya, ya. es que si no me equivoco si partimos en que efectivamente eh, una de estas puede tener signo distinto a lo que a la condición a la que vamos a llegar es cómo se llama que o sea no vamos a llegar a Le Chatelier que los procesos los cambios en las variables intensivas del sistema eh, anulan la perturbación inicial o regresan al sistema de equilibrio. Eh, pues, ¿Cómo lo digo? digo? Si fuera de otro modo, o sea, si, si no se cumplieran de forma independiente eh, que las variaciones en eh, la, variable extensiva, la variable extensiva x1 y la variable extensiva x2, acopladas de los cambios en sus respectivas variables intensivas, eh, se anulen, bueno, sean perdón, sean menores o iguales que cero. Eh, deberíamos poder ¿cómo se llama? Eh, llegar a que las fluctuaciones van a producir los cambios en P1 y P2 eh, como respuestas de la perturbación inicial van a seguir provocando más cambios en ¿cómo se llama? En las variables extensivas, una especie de retroalimentación positiva. Eh, si no me equivoco, aquí estamos haciendo mucho eh, esta idea, como, como cuando analizábamos estabilidad termodinámica, eh, lo que estamos tratando de ver es cómo tienen que ser los cambios. en la, O sea, sabemos que el sistema llega a un equilibrio. Y la forma, en la, eh, perdón, eh, que sabemos que, cuáles son las condiciones de equilibrio estable y únicamente queremos volverlas más explícitas. Aquí, análogamente, lo que estamos haciendo es, sabemos que el sistema va, dada una sola perturbación, ¿no? una fluctuación instantánea, el sistema va a regresar al equilibrio, y la forma en la que podemos capturar eso, es en particular con la condición más, primero con la condición más fuerte, que el cambio en la energía total, de, ¿cómo se llama?, del sistema y su baño térmico, sea menor o igual a cero, y, eh, previniendo cualquier ¿cómo se llama? desviación eh, perdón eh, previniendo la o sea, al momento de eh, a ver. déjame regresar de nuevo a esto porque creo que ok esto es 14, vamos al capítulo 9 9 no, capítulo 9. Eh, esta es la condición más fuerte, ¿no? La que sabemos que se tiene que cumplir. Y si no me equivoco, o sea, precisamente si alguna de estas fuera mayor o igual a cero, lo que observaríamos es que... Eh, ¿Cómo se llama? En contraste de lo que esperamos, eh, alguna de estas condiciones finales, que son las que relacionan los cambios de las presiones internas, eh, perdón, las presiones eh, asociadas a lo, los cambios en la presión asociados a la fluctuación inicial y las respuestas. Eh, lo que observaríamos es que, ¿cómo se llama? Que el sistema, o sea, si esto fuera con el mismo signo, lo que observaríamos es que. El cambio en, una presión, en la presión ante la expansión, eh, una fluctuación en el volumen del sistema, llevaría a, a un decremento en la presión y la respuesta eh, sería, esta respuesta tendría que ser, eh, si esta desigualdad no se cumpliera, si lo opuesto fuera cierto, lo que observaríamos es que la presión sería que disminuye todavía más y esto implicaría que el volumen aumenta. Eh, pero esto, o sea, no ante un estímulo continuo, sino ante una fluctuación. Eh, no sé si me estoy explicando o, o ya te perdí, Ricardo. Es que sí como que entiendo, o sea, si no sería de retroalimentación positiva si cumpliera lo contrario, pero no sé, todavía siento como un poco forzado el argumento cuando se separan las dos variables. Para que precisamente las dos sean menores iguales de cero. Mm. Ya, ya, ya. Déjame pensar por qué. Es que según yo es como cuando estamos resolviendo, o sea, la, la otra forma en la que estoy pensando es cuando... ¿Qué son? ¿Es, ¿Es eso? Eh... Cuando estamos resolviendo alguna... ¿Son ecuaciones diferenciales? Creo que sí. Realmente estoy muy bien acá, pero bueno. Eh, ¿Cómo decirlo? Es que... Hmm. Sí, la, la pregunta es, ¿cómo es que la independencia entre, entre x1 y x2 es suficiente para transformar la condición... ¿cómo 8.25 en estas dos condiciones, ¿no? Sí, exacto. Ok. Mm, ok, eh, vamos a hacer esto. Eh, partimos, vamos a imaginarnos que tenemos nuestro sistema. Eh, ¿Lo podría hacer en Paint... Uh... Y que, te, bueno, y que tenemos dos casos, ¿no? Y de alguna u otra, o sea, lo que esta ecuación nos dice es, ok, el cambio en la energía que va a presentarse por una fluctuación, lo podremos expresar así. Y estas dos son respuestas. Ahora vamos a suponer que, como la naturaleza es tan variada, que de alguna u otra manera X2 eh, del sistema eh, queda fija, es nula, ¿no? Eh, es decir, que podemos controlar el parámetro X2. Digamos, en este caso, que fuera la energía. ¿no? Vamos a ver. Perdón. Vamos a dibujar nuestra cajita. Este es nuestro sistema aislado. Y aquí vamos a tomar un subsegmento que va a ser nuestro sistema y su reservorio o baño térmico. ¿no? Entonces... Eh, lo que decimos es que vamos a suponer que eh, la pared, esta, es. Eh, idealmente sería diatérmica, ¿no? O sea, que este reservorio sea de presión y de eh, temperatura. Pero vamos a suponer, para propósitos de este sistema, que esta pared es. Eh, ¿Cómo se llama? Adiabática, ¿no? Y que la única forma. Ay, ay, en que podemos intercambiar energía, puede haber intercambios entre el sistema y el reservorio, es a través de trabajo. ¿no? Entonces, eh, suponemos que hay una fluctuación en el volumen. no que uh, ajá. Aquí, dx1, es la fluctuación, es dx, eh, perdón, uh, dx vamos a dejarla así, si, ten, si hablamos del cambio en el volumen del reservorio, lo vamos a denotar con un superíndice, pero para no complicar más la adaptación, vamos a dejarlo ahorita así. Uh, ah, puedo usar texto. Ah, pues eso habría sido más sencillo, ¿no? dx1 es igual a bb, ¿no? uh, A ver, ya. Y vamos a agregar nuestro lienzo. Vamos a extenderlo un poco más. Ay, ¿por qué? Eh, perdón, perdón. Ok, vamos a tener que extenderlo después. Ok, y bueno, por la descripción de la pared, eh, que vamos a denotar así, implica que. Eh, de x 2 que es en particular el cambio en la energía interna del sistema es igual a cero no ahora nosotros vamos a analizar eh, este sistema y uh, está? Sí, esto es malo. Uh, okay, right. um, okay, okay, okay. Ah, es okay. yeah. eh, okay. De esta condición y esta condición implica, perdón, que el cambio total es UT, que es la suma en el cambio de la energía y del reservorio. Únicamente lo podemos expresar. Ay, perdón. Ahí hay. Perdón, muchachos. Texto. Uh, uh -huh. yeah. e Total. Que es igual. Bueno, únicamente va a ser eh, producto de. El CAM, Bueno, sería de. Esto. Eso. A ver, déjeme Eh, vamos, a ver. vamos a hacer un lienzo más grande, perdón. Eh, no, eso. Eh, eso. Eh, okay. Sí. Yeah. Okay. el cambio en la energía total que vamos a usar como el cambio en la energía del sistema que no vamos a denotar sin índice y el cambio Ah, uh, uh, esto es uh, esto es, bueno, esto es bueno. Vamos a hacer una representación de la energía, de la entropía, perdón, para utilizar a la energía del sistema como una variable. Oh, perdón, alternativamente vamos a... Perdón, vamos a en esta. Y este es el reservorio, reservorio. Y nosotros esperamos que, eh, como la energía tiene que minimizarse, es el principio de el criterio de estabilidad que buscamos en... Esperamos que esto sea menor o igual a cero. Eh, ok, tenemos eso. Luego, ay, ay, ah, ajá. sabemos que el cambio en la energía... Eh, únicamente lo vamos a expresar en términos de la eh, parcial de U con respecto a la parcial en X1, que X1 va a ser el volumen. Eh, ahorita hago la anotación. Por, eh, bueno, esto es a, ¿cómo se llama? A X2 constante. X2 constante. Uy, está y esto por dx1 Entonces, vamos a enunciar un poco más claras las restricciones aquí, en particular sabemos que dx1 es igual a DX1. y por otro lado que dx2 es igual a ds. S no había confundido antes, no eh, había seleccionado bien la representación, eh, de S, y en particular, eh, por las paredes del sistema va a ser la diabática. ¿no? Uy, me hubiera gustado mover eso, pero ya no puedo moverlo. No, no. Ok. Estas son mis restricciones. Eh, ahora, sabemos que de U, eh, esta va a ser una parcial pero, y déjame levantar un poco más con... No. ¿Todo bien, Ricardo? Perdón, es que si me estoy tardando mucho... Eh, adelante, díganme. ¿cómo? No, todo bien. Gracias. Ok, entonces aquí tenemos esto. Eh, esperamos una condición similar para el baño reservorio. Mm -hmm. res, A1, res. Con respecto a la... Eh, ¿Cómo se llama? Al... Cambio, ah, bueno, es que aquí tendría que ser un menos, si me equivoco. Así es, sí, eh, ok, vamos a hacerlo con calma de X res. Eh, ahorita explicamos con más calma, y esto es eh, a x1res eh, de ures de x1res, esto es x2res por eh, de. X. Reservorio, okay. ¿no? Eh, pero. Ay, eh, ay, esta mirada, esta mirada. Okay. Aquí vamos ya. Vale. Aquí partimos. Eh, pero aquí tenemos una condición adicional, ¿no? Que en particular el, bueno, el conjunto del sistema y su reservorio es cerrado, es, es aislado. Entonces, eh, esperamos que el volumen total se conserve. Lo cual implica que B, eh, B total eh, es igual a cero, lo cual implica que B, B del sistema es igual a menos B, B del desarrollo. Eh, perdón, y recuerden, si estoy siendo un poco laxo con la anotación, díganmelo y lo corrijo después. Entonces, uh, tengo esto, ¿no? Entonces, vamos aquí. Uh -huh. Déjenme cerrar un poco más. Estas van a ser mis condiciones eh, generales, por así decirlo. Bueno, esta va a ser, primero, A. Uh, sí, no, está bien. Es mi condición A. Eh, esta es la condición general. Así que déjenme marcarla en rojo. Esta se cumple para cualquier cosa. Y ¿Dónde está mi aquí está? Y bueno, esta es únicamente, ¿cómo se llama? Lo que estamos analizando. Eh, bajo el supuesto de, de que tenemos el sistema encerrado por paredes adiabáticas. Entonces, eh, esto aquí nos debería llevar a que... <coughs> Eh, vamos a texto. Texto de URES. Ajá, ajá. Esto lo deberíamos poder reexpresar en términos de los cambios que experimentan Esto es bueno. Esto es Perdón, eso es del sistema. Eso es, es que se tiene que hacer más. A ver. Um, SP1. Ah, ok, ya, ya, ya. Eh, la parcial que tenemos aquí la vamos a expresar en términos eh, de una presión. Eh, ay, no. Vamos a expresar en términos de la presión. Eh, esta es una presión generalizada, eh, ahorita. Digo, va a coincidir con nuestra presión real, pero es la presión de esa eh, por el cambio en de eh, x1. Esta es de, la del sistema, debido a nuestra condición que tenemos aquí. ¿No? Eh, um, sí, sí, sí. Ok. Y esto implica estas dos condiciones, implican entonces que vamos a hacerlo, a ver, vamos a pensar, vamos a acá, okay. texto, esto ya nos indica que du total, lo podemos utilizar, en menos de la presión 1, de nuevo, es eh, la presión generalizada 1, que es P1 de X1. Eh, Menos P, ah, aquí me faltó un detalle. Esto es P1, res eh, por Bx1. Entonces, eh, no, no, eh, espera, aquí me faltó un problema. Aquí tengo un problema porque en esta es es igual a p h no, no, no es eh, es con respecto a nuestra variable extensión okay, ya estamos eh, esto aquí Todo esto es para decir que si tenemos, perdón, si en nuestro caso hipotético A okay, si en nuestro caso hipotético A encerramos al sistema en paredes adiabáticas tales que el cambio en entropía que va a ser nuestra variable extensiva 2 es igual a cero, esta condición que es la que buscamos que cumpla cualquier sistema en equilibrio eh... Se traduce en esta de aquí, ¿no? Eh, bueno, y esto de aquí lo podemos expresar como en la diferencial, lo que aquí aparece como DP1F, que esto es el cambio en el cambio en la presión del sistema 1 o la diferencia eh, producto de la fluctuación en X1. Hasta ahí vamos bien, Ricardo. Sí, todo bien. Ok. Sí, sí, sí, adelante. Oh, ¿Y ibas a decir algo más, perdón? No, no, o sea que ahorita si entendí el desarrollo está ahí. Ok, okay. ah, ah yo, perdón. Eh, el feedback. Eh, ok. Esto es nuestro caso. Vamos ahora. A nuestro caso B no vamos a tener eh, una caja idéntica a la que teníamos. Solo que en esta ocasión. Vamos eh, a mi texto. Ok. Ok, vamos bien, vamos bien. Bx1, que es igual a Bb, va a ser igual a 0. Vamos a tener paredes rígidas entrando a nuestro sistema. Y paredes rígidas y diatérmicas, de modo tal. Eh, <coughs> dx2 que es igual a d, eh, d ds eh, s no vamos a poner una restricción fuerte aquí entonces ay no no no no no no ya, ya. ok ay, ay, perdón perdón aquí estamos tomamos nuestra condición general y repetimos o bueno, re reproducimos, eh, porque no es exactamente el mismo. Esta es nuestra condición general, de nuevo. Y vamos a analizar los cambios en energía del sistema bajo estas nuevas restricciones. Entonces, por un lado tenemos puntos. Okay. El cambio en energía, en este caso, va a ser en eh, la parcial, que aquí eh, pues, estamos denotando de una forma muy peculiar, la parcial de U con respecto a X2, eh, esto es a X1 constante, por el cambio que tiene en X2. Esa es nuestra primera condición para el sistema. Ahora nos falta para el reservorio. la energía del reservorio. Eh, por la parcial de x eh, 2 del reservorio por de x dos del reservorio vale y análogamente al caso anterior lo que tenemos aquí es que eh, de x eh, pues, total tiene que ser igual a 0 no, perdón eh, no sí, tiene que ser igual a 0 eh, porque esto corresponde a el cambio en la entropía del sistema y del reservorio pero eh, ese conjunto está completamente aislado del resto del universo y es, esto nos permite afirmar que dx2 es igual a menos dx2 del reservorio Uh, eh, a ver, este lado. y esta condición aquí nos bueno, esta es una condición y eh, nada más para recalcar porque creo que no lo hice en el caso anterior la presión generalizada 2 eh, eh, va a ser igual a, P, U, res, entre X, 2 de reservorio. Aquí se me fue. Esto era para X, 1 reservorio constante. Eh, disculpen ustedes las molestias. Ok, aquí vamos. Y finalmente, todos, todas estas condiciones aquí nos llevan a que cambio en energía total es igual a P2, ¿verdad? P2, menos P2, eh, por PX2 del sistema. Eh, ok, okay. Eh, nada más vamos a hacer algunas marcas para... Eh, copiar un poco las relaciones que tenemos acá eh, queda un poco más claro no uh, vale. esto implica esto de aquí pero bueno, esto es nada más esto pero más detallado eh, estas son consideraciones adicionales no había oh. ah, la borré, ¿verdad? Uh -huh. la expresión que estaba buscando. Ya que estamos aquí, vamos a hacer esto. Esto nos va a llevar acá. Y... esto Disculpen nuevamente. De un... De un... De... De... De... y esa es nuestra condición final en el supuesto A vamos entonces a eh, recapitular okay. entonces tenemos un sistema eh, podemos pensar que es un gas eh, y vamos a tratar al sistema de dos formas distintas en el caso A vamos a suponer que eh, las paredes que separan al sistema del baño de su baño o de sus alrededores, son adiabáticas, de modo tal que la entropía del sistema y, por ende, del desarrollo, es eh, se mantienen constantes y eh, la única variable que puede cambiar es el volumen. Y, bueno, si buscamos eh, la condición de, ¿cómo se llama?, equilibrio estable, sabemos que esto se tiene que cumplir, que la energía de... Conjunta del sistema y su reservorio tiene que ser menor o igual a cero eh, a partir de cualquier fluctuación. Eh, dadas estas consideraciones, eh, llegamos a esta condición. Que el cambio en la energía ah, total. Eh, denme un minuto. Ya ya, sé, ya sé sé. Eh, Déjame corregir esto porque si no, esto sí es medio grave. Es bastante grave. Eh, ya sé qué eh vamos a texto. Vamos aquí. Esto es bien bajo Llegamos finalmente a esta condición, que el cambio de energía total, que sabemos que tiene que ser menor o igual a cero, lo podemos expresar únicamente en cambios de X1. Eh, ¿Cómo se llama? Y tenemos por otro lado el caso B, en el que, ¿cómo se llama? Eh, invertimos los roles de la pared, de modo tal que sea rígida y no permita cambios en el volumen, y sea diatérmica y permita, bueno, sea no adiabática, y permita cambios en la entropía del sistema. Eh, análogamente al caso anterior llegamos a esta condición en términos de x2 eh, al punto al que creo que eh, o sea que quiere, queremos llegar al pasar de oh, al punto al que queremos llegar eh, al pasar de la ecuación 8.25 a las condiciones 8.26 y 8.27 es que precisamente ambos casos son igualmente probables. Eh, ¿No? O sea, realmente si tenemos un sistema no, no tenemos por qué a priori descartar que eh, lo podemos encerrar en paredes eh, rígidas o paredes adiabáticas. Eh, de hecho, a vez rígidas o adiabáticas. Y entonces... La condición eh, que buscamos que se cumpla, la enmarcada en rojo, la minimización de la energía total, es decir, la suma de la energía de los cambios en la energía del sistema y del reservorio, eh, sea menor o igual a cero, eh, implica que la forma en la que siempre podemos cumplir esa condición, independientemente de las peculiaridades del sistema, es que cada una de estas condiciones sean, ¿cómo se llama? Ah, perdón. Eh, sean menores o iguales a cero. No sé si eso responde a tu pregunta o es nada más, o es muy, muy, ¿cómo se llama? Está llena de supuestos hipotéticos, Ricardo. Perdón, ¿puedes volver a repetir lo último? Sí, claro. Tú, me, tú nos estabas preguntando, ok, tenemos esta condición, la 8.25, que es muy natural, la, la el cambio en la energía del de sistema y su reservorio si es que efectivamente tratamos de eh, sistemas eh, en equilibrio, tiene que ser menor o igual a cero. Es lo que nosotros esperamos. Y lo que te estaba generando problemas, si no me equivoco, es ¿y por qué es que podemos o que exigimos eh, que se cumplan las condiciones 826 y 827? Únicamente partiendo de que son independientes. El punto de todo este ejercicio fue mostrar que como son variables independientes, pueden ser controladas de formas eh, individuales. ¿no? Independientes, para no ser determinante. En particular, podemos considerar el caso A, en el que el sistema eh, mantiene constante la entropía, o el caso B, en el que mantiene constante el volumen. Lo que quise ver con este desarrollo es que nuestra condición principal que es esta de aquí, que el cambio en la energía total, dígase la suma de los cambios en la energía del sistema y del reservorio sea menor o igual a cero, implica, eh, bueno, bajo cada una de las restricciones, implica estas dos eh, condiciones, no que son, son idénticas para los casos particulares que estamos considerando. Esto es que esto sea menor o igual a cero, no le puse aquí, y que esto sea menor o igual a cero, no para el caso B bueno, para el caso A, para el caso E. y precisamente lo que quería ilustrar con esto es que la forma en la que eh, ¿cómo se llama? esto se puede cumplir, es si exigimos que individualmente esto sea ¿cómo pasa? menor o igual a cero ay, ay, ay. Okay. y por el otro lado esto sea menor o igual a cero, ¿no? ¿Qué son las condiciones, eh, creo que son aquí, 826 y 827? ¿Me explico? O sea, precisamente la independencia es lo que nos eh, incita o lleva a pensar en estos casos de, ah, ¿qué pasa si controlamos una variable y la otra la dejamos libre? Y la forma en la que la condición general se cumple es si aceptamos que esto pueda ocurrir y esto puede ocurrir. Eh, ¿Te queda más claro o te confundí más? Ricardo? Ay, perdón. No he compartido eh, pantalla, ¿verdad? En esta última parte no. Ok, uh, disculpa. Sintiendo, entonces puede ser como, como nosotros controlamos las independientes, digamos, hacemos la manipulación de tal forma que las dx1 respuesta y dx2 respuesta, este, ambas resulten, digamos, uh, ¿Menores a cero? ¿o? No los cambios en sí. O sea, no, no es que dé el cambio x1 respuesta. Aquí me falta el superíndice R, perdón. Pero no, no estamos pidiendo que estos cambios, así solitos, los cambios en las variables extensivas x1 y x2, sean menores o igual a cero. Precisamente, como son independientes, el caso A y el caso B son igualmente válidos. Realmente, eh, únicamente dependen de cuáles sean las paredes entre el sistema y su reservorio. Pero ambos casos son igualmente posibles. Entonces, la forma en la que la condición roja eh, que tenemos aquí se puede cumplir para ambos casos es si consideramos, eh, ¿cómo se llama? Que esto puede ocurrir y que esto puede ocurrir. <coughs> o sea, la forma... <coughs> Perdón. Creo que ya, perfecto, si dejamos una variable este quieta uh -huh. y hacemos toda la deducción con la otra variable, pues tiene que ser menor o igual a cero. Exacto. Igual cuando movemos la otra y entonces este pues ya se tienen las dos condiciones. Exacto, es eso, eso es por eso que, eso es lo que garantiza, por eso es que aquí menciona que es independiente, esa es la condición importante, que podemos, si son independientes, podemos contro controlarlas de forma, valga la redundancia, independiente, individual ¿no? Podemos poner dejar una fija y la otra la dejamos correr. Ah, perfectísimo. Sí, ahora sí ya quedó totalmente entendido. Gracias. Vientos. Sí. Eh, y eso cubre tu segunda pregunta, pero no la primera. Que, eh, ¿Recuerdas cuál es la que habías hecho al inicio de la clase? Eh... Sí, la de DP1 fluctuación que... Era, bueno, que era igual a nada más este la derivada por un cambio y no tenía la suma de la otra derivada por el otro cambio. Ok, eh, sí, eh, ya recuerdo. Déjame guardar esto para subirlo más al rato. Digo, no es una gran obra de arte, pero creo que les podría servir al menos para ah, recordar lo que vimos aquí porque no puedo guardar esta cosa. Eh. Ya voy, ya voy, Ah, ya. Ver, ¿Por qué con estas cosas? no. Ok. <coughs> ya voy yo a ver, Ricardo. Uh -huh. Ay, Se está Déjame preparar otra filmina porque creo que si lo hago muy hablado, no va, nadie va a entender. Mucho menos yo. Y el okay. ok, ya está listo. Ok, entonces volvemos a... Déjame compartir pantalla nuevamente. Compartimos pantalla, toda tu pantalla. Y... Ya estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Sí estoy compartiendo? Sí, ya, ya estás compartiendo. Gracias. Déjame dejar esta cosita. Ok, entonces tu pregunta es en esta parte de aquí, creo, ¿no? Que nosotros cuando consideramos los cambios en las variables intensivas, únicamente estamos contemplando los cambios en x1, ¿es eso lo que te preocupa? Uh, sí, porque no están los cambios en X2 y ahí supongo que es como por lo único de la fluctuación, ¿no? O sea, como en el anterior sistema que teníamos que, bueno, en el sistema del video, que como el proceso es este adiabático, no hay como cambios en la entropía significativos. Entonces, básicamente lo podemos ignorar y nada más quedarnos con la fluctuación del cambio en el volumen. Sí, creo que ese sería el argumento que se me ocurre, nada más estoy viendo que no, que yo no me esté confiando. P1, eh, P2, esos es en de X1. Ya voy, déjeme revisar, nada más. Uh -huh. uh, creo que tiene que ver con eso, con la independencia, pero... Si sí, tu pregunta es por qué aquí no tenemos... ¿Por qué en la ecuación 8.23 que estamos considerando los cambios en P2 no consideramos como los cambios de X... Ah, los cambios que genera... Ya. Es, eh, sí. O sea, tú dices... Eh, ¿Puedo copiar esto? A ver, tengo una idea. Sí, vamos acá. Eh, vamos a uh -huh. control x ya voy a ver nada más para dejarlo muy, muy claro o sea tu pregunta uh -huh. <coughs> tu pregunta es porque aquí no agregamos un término sea más eh, la de que sería x1 En términos de x no x2 ¿no? ¿X2? ¿X2? ¿X2? Sí, también este de p sub 2 por perdón en dx2 por dx2 eh x no es que ahí me perdí un poquito dx1 Ok, o sea, tú preguntas, ¿por qué no agregamos este término de, pues, evidentemente hay eh, fluctuaciones en X1, ¿no? ¿Y por qué no consideramos eh, cómo esas fluctuaciones en X1 afectan a X2, no? Sí, digamos, ¿por qué no el cambio de P2? ¿Por qué no también agregamos este, el término de más dp sub 2 en DX2 por DX2? es que bueno este, este término en particular eh, no lo no me gusta porque precisamente la independencia debería garantizar que como son variables extensivas independientes estas sean iguales a cero entonces este término al menos lo cancelaremos no sé, por independencia Bien. Ahorita lo vamos a dejar así. Pero eh, si no me equivoco, cuando estamos acá, perdón, eh, si tenemos esos cambios. O sea, si, no me, si si vemos aquí, lo que observamos es no observamos precisamente DP2F, ¿no? O sea, no, no estamos viendo al minimizar aquí. Eh, eh, Aquí tenemos precisamente cambios, eh, los, aquí estamos incluyendo los cambios en la variable x2 eh, producidos por la perturbación inicial. Eh, creo que me estoy confundiendo porque esta expresión de aquí no es la que utilizamos inmediatamente. O sea, no, es una definición importante, pero no es la que, ¿cómo se llama? No es la que aparece al inicio. No sé si me estoy explicando. O sea, si estamos considerando los cambios en x2, la respuesta en la variable x2 eh, consecuencia, que es consecuencia de la fluctuación en X1 eh, y ya es después al momento de ¿cómo se llama? de, de relacionar eh, las fluctuaciones en las presiones que introducimos esta de aquí o sea que, que estamos considerando esta de aquí. creo que no, no estoy seguro si, si, me, si fui claro Ricardo Sí, creo que es eso no que como la fluctuación inicial es este, nada más en una variable o sea podemos considerar como son independientes, primero que nada más movemos esa, o bueno, que la fluctuación nada más mueve esa variable de tal forma que no haya cambios en DX2, por ejemplo. O sea, por ejemplo, como mostraba en el primer ejemplo del, del último video, que el proceso era diabático y pues entonces podía considerarse como que no había aumento de entropía. Sí, o sea, precisamente es el punto que habíamos cubierto como mencionamos en el video y también ahorita en el ejemplo que eh, son al tratar con variables independientes podemos controlar una, dejar una fija y dejar a la otra variable. Pero eh, tu pregunta en particular de por qué eh, es que me, ¿cómo se llama? me preocupa que eh, al momento que, ¿cómo se llama? que piensas que no haya... O sea, sí, es cierto, considera, podemos considerar la, independen la independencia nos permite, ¿cómo se llama?, en llegar a estas condiciones más específicas, la 826 y la 827, pero sí estamos considerando eh, respuestas en la variable x2. O sea, en el caso más general, eh, ¿cómo se llama? Eh, sí estamos... O sea, la independencia es lo que nos permite pasar de aquí a acá, pero eso no impide considerar el caso en el que haya, o sea, considerar fluctuaciones no nulas en esta variable. O sea, yendo a nuestro ejemplo anterior, podríamos considerar, ¿cómo se llaman estas cosas? Una pared diatérmica y móvil, de modo tal que el sistema pueda cambiar, pueda interactuar con su reservorio a través de cambios en, en ese caso, volumen y entropía. ¿No? Eh, o sea, de, a lo que quiero llegar es que dx2r no siempre tiene que ser cero y no, o sea, no, no estamos limitándonos en este análisis al, con el, del principio de Le Chatelier a casos en los que una u otra variable permanecen fijas. O sea, puede ser, eh, eh, sirve para explicarlos, pero eh, la variable 2, o sea, la, la otra variable extensiva que no experimenta la perturbación inicial también exhibe una respuesta. ¿Me explico? O sea, precisamente aquí en la condición 824 es lo que estamos considerando, que eh, el cambio en la energía del sistema está dado por los cambios, en, ¿cómo se llama? No solo por los cambios en la, la respuesta, en la variable que recibe la perturbación inicial, pero también en la respuesta de la otra variable. ¿Me explico? Eh, sí, aunque entonces mm. me queda un poco la duda, pero no se podría considerar, entonces sí como fija, porque es dp1 fluctuación, ¿no? O sea, debido a la fluctuación, entonces la dx2 ya sería como una respuesta y este... porque creo que no tenemos dx2 fluctuación, ¿no? Entonces ya nada más tenemos dx1 respuesta, o sea, el cambio en dp1 debido a la fluctuación eh, se debe nada más el cambio debido a en una variable, y por eso no estaría el cambio en otra variable, o Ah, sí, eh, precisamente, o sea, en estas dos de aquí, la, los cambios en las presiones eh, producto de la fluctuación están únicamente ligadas a, el, a la fluctuación en x1, que es lo que tenemos acá. O sea, estas definiciones sí tienen mucho sentido, ¿no? Sí, eh, exacto, en esas definiciones, o sea, uh -huh. mi duda era precisamente por qué no se le agregaba más de P2 en uh -huh. dx2 por dx2. Ya. Sí. Supongo que porque de X2 fluctuación es cero, porque no fluctuamos nada en X2, nada más en... Sí, esta, esta es como, eh, si ordenamos todo cronológicamente, tenemos primero la fluctuación en X1. Y el primer efecto son estos de aquí, los cambios en las presiones eh, 1 y 2, producto de la fluctuación. no Pero estas estos cambios en la presión son están únicamente ligados a la fluctuación X1 eh, inicial, por así decirlo. Y ya después es que tenemos que empezar a pensar en qué es lo que hacemos después, cuando llegamos al chatelier brown, que es esta de acá. Esta de aquí en particular, eh, esta de aquí es la que me gusta más. Eh, es la, el, esta de aquí es el cambio en la presión 2, o sea, no es la conjugada a la variable que experimenta la fluctuación inicial, producto de la respuesta en 2. O sea, es, estos son los efectos de segundo orden, ¿me explico? Sí. Para estos de aquí, únicamente son la fluctuación, pero después es como, ah, ok, hay un cambio en el volumen. Y eso implica que hay un cambio en, ¿cómo se llama? En lo que es su variable conjugada, que es la presión, y la otra variable intensiva, que es, eh, ¿cómo se llama? Eh, en este caso sería la temperatura, ¿verdad? Sí. Y entonces después es, ok, y esos cambios... Eh, ah, pero, aparte, este cambio en X1, F... Eh, va a producir respuestas en X1R, o sea, bueno, eh, sí. Bueno, la respuesta va a ser en realidad producto de estos de aquí, o sea, está ligada a, a este efecto de primer orden, pero tenemos otro efecto de segundo orden en la otra variable. ¿Me explico? Como hay un cambio en la, o sea, hay un cambio en la temperatura, tiene que haber un cambio en la entropía. Sí, ya quedó quedado. Ya, ok. Perdón, perdón, ok. Ah, pues, eh, ok, eso cubre tu segunda pregunta. Si no me equivoco, tenías una tercera. <risa> sí. Perdón, eh, perdón, sí. No, al contrario, perdón. <risa> no, no, nunca piden perdón por hacer preguntas, es importante. Eh, la última, ya nada más era un poco más rápida, supongo. Era que la parcial de P1 respuesta en DX1 decía que era mayor a cero por estabilidad termodinámica. Ahí, digamos, lo puedo entender si nombro a P1 respuesta como menos P. Y ya quedaría, por ejemplo, lo que se, se cumple la estabilidad, ¿no? Que DP en DB es menor a cero y ya tenía que ser este... Y, y, por ejemplo, digo, si pongo como P1 igual a menos P, entonces eso tiene que ser este mayor a cero y pues ya está por estabilidad, pero digamos si lo quiero hacer en general para, los, en general para las variables ah, eh, pues más o menos si no me equivoco, voy a compartir esta de aquí que casi no la usamos eh, texto, o sea tú te preguntas por qué aquí está, Patrón. de p, aquí vamos a pensar que todas son parciales chicos eh, ahorita no he arreglado cómo hacer esto de... vamos p i ¿no? para hacerlo general de X, o, Y, X, Y, eh, X, J constante, tiene que ser, esto es mayor o igual a cero, ¿verdad? ¿O me estoy confiando? Eh, ah, déjame pensar, ya. Yeah. Eh, porque estas son de energías, y eh, la condición es que estos sean para Perdón, perdón, ya voy a ir. es un. Uh -huh. Esto tiene que ser mayor o igual a cero, ¿no? Ay, ay, ay. Hacer. Manuel, creo que no estás presentando. Bueno, no sé si. Ah, me... sí, perdón, perdón, de nuevo. Perdón, muchachos, todavía. Ya? ya, gracias. Eh, ya, ok. Ya estamos presentando, ¿verdad? Ahora sí. Ya ahora sí. Perfecto. Ok, entonces tú te preguntas. Eh, Esto de aquí, eh, ¿cómo podemos ver que es cierto general? si no me equivoco la respuesta eh, más sencilla es por relaciones de Maxwell, sabemos que si tenemos algún potencial eh, lo vamos a llamar phi uy la teca aquí? Eh, un potencial la ajá. sí potencial phi esto es igual, por ejemplo a eh, ¿cómo se llama? 1 eh, 1 eh, por b x 1 más de dos, por b oh, yeah. por b x 2 más Ahora lo, lo único que estoy expresando aquí es cómo se llama son los diferenciales exactos que habían visto, por ejemplo, o sea, para hacer un poco más claro tenemos el de la energía, ¿no? Esto sería igual a T por Bs menos P, bueno, es más, para hacerlo todavía más claro, menos P, por eh, más y nada más por BPs, mu por Bn, ¿correcto? Digo, aquí estamos considerando eh, una sola especie química para no complicarnos. Entonces, eh, de los criterios de estabilidad, esto es más de la clase, ¿cómo decirlo? De la clase 2. Nosotros sabemos que eh, estabilidad local requiere que la derivada, entonces, uh, ¿está bien? Si alguien quiere hablar, adelante. Eh, no, no hay problema. ¿Algo? ¿Algo? esto es x elevado al cuadrado verdad esto es x y aquí pero esto es menor ¿Menor igual o mayor igual? Eh, si son potenciales generalizados, entropía, esperamos. Eh, esto tiene que ser mayor o igual a cero. Mayor o igual a cero. Esta es la condición de estabilidad, eh, ¿cómo se llama? Eh, local. Eh, no, bueno, es una de las condiciones de estabilidad global. Recuerden que hay una que relaciona las derivadas mixtas. Lo único que estoy diciendo aquí, en el caso de la energía, por ejemplo, es. que. Eh, eh, vamos con entropía para no ¿sí? esto que mayor o, ay mayor o igual a cero pero nosotros sabemos precisamente por cómo hemos definido las presiones eh, de cada representación que esto de aquí a ver vamos a, a ver. no no no no no no Esto aquí, ahorita lo acomodo bien, lo podemos expresar como eh, la derivada de, eh, o sea, no, analizamos una primera derivada, que es la parcial de u con respecto a S, y esto es t, ¿no? Esto es la derivada de t, el elemento, la derivada de t con respecto a la entropía mayor igual a 0 correcto creo que aquí tal vez tome una mal o bien eh, si queremos hacerlo distinto también podemos ver que la derivada de la menos presión no menos presión con respecto a lo que sería bueno eh, olvídenlo eh, ya había un problema Cosas. Lo que también, o sea, este análisis lo podemos repetir también para lo que es eh, la otra variable, alguna otra variable de la representación, que en este caso sería eh, y esto tiene que ser mayor o mayor, igual a cero. llegamos a las condiciones que estamos buscando, ¿no? Que las que estabas preguntando. O sea, esto, esta condición aquí, la... Esta condición... Oh yeah, es producto de esta condición... Eh... ¿cómo se llama? De equilibrio local. ¿Me explico? Nada más para tener la relación. Y bueno, ya esto, ya nos garantiza esto de acá. Eh, no sé si me explico, Ricardo, y si aclaro tu pregunta. Este. Creo que... Lo bueno, es que con esa variable de la, la variable de la presión sí queda, ¿no? Pero digamos, en general, ahorita pusiste... Tengo ah, el último... Eh, uh -huh. Bueno, como el último paso donde dice dpi en dx este xj mayor o igual a cero, ¿eh, ¿cómo se llegó de, a partir de la segunda derivada? Ah, lo que hacemos aquí es utilizar... Es que tal vez habría sido bueno un paso intermedio. Okay. Déjame borrar todas estas. Eh, ok, vamos a ordenar un poco. Vamos a ver. Porque esta va a ser una consecuencia. Entonces vamos a ordenar un poco mejor estas cosas. sabemos esto aquí ok, sí, ya yeah. eh, lo que estamos usando son relaciones de Maxwell que nos permiten relacionar derivadas de segundo orden eh, ¿cómo se llama? con eh, diferentes variables aunque técnicamente como aquí estamos considerando la misma variable en realidad nada más eh, creo que es más justo decir que nos estamos concentrando en la definición de las presiones de cada uno de los potenciales. Aquí vamos a trabajar con el de la energía, pero esto es, eh, se puede extender a, ¿cómo se llama? a otro. O sea, nosotros sabemos que... Aquí... Yes. Eh, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ah, perdón, ya. Aquí está. Okay. Ok. Ah, derivada con respecto a qué? Eh, a nuestro potencial fin voy ¿no? a eh, denotar así para que no se confunda con una ¿verdad? con respecto a, espera de X, de y. con respecto a una variable xj constante ¿verdad? esto va a ser la definición de la presión décima si sí. Eh, queda, bueno, es más como va a ser definición. Vamos a ponerlo... x Texto. Vamos a poner un igual. aquí. Ay, ay, ay. Ay, ay porque... Ya voy, ya voy. vamos a hacerlo así Esta es una definición, ¿no? Así definimos nuestras presiones. Eso sí. Si, ¿Esta de aquí sí te queda clara? ¿Ricardo? Sí. Ok. Eh, lo único que estamos haciendo es expresar. ¿Cómo se llama? Vamos a hacerlo así. Ay. Aquí estamos. Esto implica que si tomamos la derivada. Bueno, esta segunda derivada. Eh, ya tengo que si Sí tenía razón a hacer esto. Vamos. Esto de aquí. Ajá. Esta segunda derivada control de... Ok, vamos a llevar texto. Okay. Esta segunda derivada también la podemos expresar como la derivada de una derivada. Eh, vamos, a, esto es eh, derivada. vamos a ver si la anotación no nos traiciona aquí. Entonces, la derivada. Vamos a hacerlo con corchetes la derivada de con respecto a x es la derivada y esto es la derivada con respecto a x y. bueno y esto es para una x bueno, si, si tiene sentido, lo que estoy haciendo es el corchete marca la variable con la que eh, la función que estoy derivando con respecto a x y. ¿no? En este caso, la función es la derivada de phi con respecto a x y. Hasta ahí vamos. ¿Me sigues? Sí, todo. Ok. Y esto por. Ay, eh, eh, esto por definición es la derivada de la derivada de pi con respecto a x y con respecto a j entonces a ver, eh, todo esto era para ver cómo llegaba de aquí a esta condición verdad o sea, cómo es que de aquí puedo llegar vamos a decir que esto es 1 puedo llegar a 2 oh, yeah. correcto? Oh, yeah. y entonces la respuesta es por un lado eh, eh, bueno esta es una condición de estabilidad global, estas son las que vimos en la clase 2 cuando estábamos analizando en particular en la representación de la entropía. ¿no? Eh, aquí, FI, estoy haciendo un poquito de trampa porque estoy analizando, ¿cómo se llama? Eh, representación de potenciales de, de las transformadas de Legendre para la energía. Eh, por eso es que tal vez cambie un poco la condición. Pero esta es la condición que tenemos, de esta, una de las condiciones de estabilidad local, ¿no? o eh, un conjunto de ellas. Entonces, partiendo de la definición, nosotros podemos establecer esta igualdad, ¿no? O sea, aquí definimos la presión así, y eso nos indica que la segunda deriva, esta segunda derivada la podemos expresar como la derivada de la presión y con respecto a su variable conjugada. Y si esta condición 1 no se tiene que cumplir, a partir de esta definición de aquí, la condición 2 se cumple. No sé si... ¿Queda más claro? ¿Qué claro? Bueno, ahí. Creo que ya, nada más sería como consecuencia de las relaciones de Maxwell, ¿no? Sí. Eh, sí, bueno. sí, son... Es que tal vez no llegaría a decir que son de Maxwell, porque Maxwell generalmente nos relaciona... Ah, perdón, de estabilidad este, con Maxwell. Sí, sí, o sea, es, es partir de estas, que sabemos que, ah, eh las curvas tangentes a nuestra ¿cómo se llama? las rectas tangentes a nuestra curva a nuestra a la curva asociada a nuestra ecuación de, fundamental tienen que estar para el caso de la energía tienen que estar por estas tienen que estar por debajo, por arriba de la curva, ¿no? Eh, es mucho lo que son como las primeras páginas del capítulo 8 del del Calen. Eh, ¿cómo se llama? Y es justamente a partir de estas definiciones de la presión eh, que podemos reformular esto en términos de esto. Ah, yo tengo una duda ahí. Sí. Bueno, en condiciones de estabilidad. Ok. Que, o sea, siempre es como exclusivo que las las digamos que las variables extensivas, cuando bueno, al derivar, sean sí. mayores o iguales a cero y las intensivas menores o iguales a cero. Eh, sí, de hecho ese va a ser un ejercicio de tarea eh, para ustedes en una de las próximas tareas. Es repetir un poco el análisis de, ¿cómo se llama? De consideras este un sistema idéntico que experimenta, bueno, para hacerlo más general, consideras un sistema phi eh, y aquí tienes x y más delta y y un montón de otras variables que permanecen constantes entonces voy a poner una C aquí y, eh, perdón, perdón ay, ay, ay, ay quieres analizar qué pasa cuando a un sistema idéntico le eh, cambias la energía así uno ay, ay, ay, ay ay, ay, se me acabó el lienzo eh, chin. bueno ay, ay, ay. Y lo que, lo que tenemos que hacer aquí es eh, relacionarlo con. ¿Cómo se llama? Aquí es una pregunta de cómo se relaciona. Con el doble del cambio original. Pero son considerar estas series de Taylor que habían. Bueno, eh, creo que para la entropía la vieron como. Ah, eh, desarrollas esto en series de Taylor. Esto en series de Taylor, perdón. Esto en series de Taylor. Eh, y ya de ahí puedes ver que efectivamente para. ¿Cómo se llama? Aquí lo hice para variables extensivas. Fui un poco mañoso, eh, fui un poco descuidado al no destacar eso. Pero es cierto, algunos potenciales dependen de variables intensivas y la relación se invierte. Pero es justamente a partir de, ¿cómo se llama? Eh, de estas, bueno, de analizar la condición global eh, para el potencial termodinámico correspondiente y eh, eh, adaptarla al, al local considerando las derivadas de estos factores de aquí. No sé si me explico No sé quién hizo la pregunta, perdón, porque no vi en el... Ay, perdón. Ah, fui yo, pero sí, está bien. Ok. okay, okay. Eh, sí, eh, va a ser ese, digo, pequeño spoiler, va a ser... No estoy seguro si es para esta tarea o para la siguiente. Eh, pero es un ejercicio. Entonces, eh, ya, lo, ya lo harán, pero es el resultado. O sea, sí, así el, el resultado es ese. Que efectivamente para... Perdón. Eh, para... Las derivadas eh, parciales de segundo orden con respecto a variables intensivas eh, son todas menores o iguales que cero para los potenciales que son transformadas de Lerrand eh, de la energía. O sea, recuerda que con entropía es distinto y generalmente no nos metemos con sus transformadas de Legendre porque no tenemos por qué eh, si ya te contamos con las de la energía. Y, tienen, y las dos tienen la misma información, entonces es más fácil ya nada más enfocarnos con eso. Eh, no quiero ahorita hacerlo porque... De nuevo, eh, ya hablarán ustedes, pero si surge cualquier duda, pues aquí estamos. Eh, ok, eh, nada más para aclarar, sí terminó claro el cómo es que llegamos a la condición de las presiones, las derivadas parciales de las presiones siendo, okay, eh, pero siendo mayores o iguales que cero, eh, Ricardo, o cualquier otra persona, digo. Sí, me parece que sí. Gracias. Ok. Eh, pues bueno eh, alguna otra duda Kito? todavía nos quedan 40 minutos eh, yo sé que es un poco pesado tal vez eh, sobre todo por la dinámica eh, bueno por el formato de todo esto pero adelante eh, de hecho no sé si tengan dudas con respecto a los comentarios que les puse en los cuestionarios creo que sí pueden ver las respuestas eh, según yo si tuvieron una respuesta equivocada procuré escribir un comentario creo que tal vez me faltó con algunos que fueron los que califica primero pero ahorita lo hago sí quedaron claras las correcciones alguien ah, ah. pues también me tocaron pero no sé <risa> oh, Ok. okay. Uh, digo eh, si no o sea si no quedó claro y no se sienten cómodos diciéndolo pueden enviarme un correo y lo seguimos viendo eh, eh, han tenido problemas con la tarea es la tarea 5 que se entrega el alumnos eh, nada más para recalcar las integrales se tienen que calcular de forma explícita es lo van a hacer un, únicamente una vez en esta clase ya que lo hagan ya podrán hacerlo con, con si no, encontrando el eh, potencial es el sí el potencial que corresponde al campus eh, vectorial de la integral pero para esta tarea es es una forma de comprobar con sus propios ojos que el resultado tiene sentido. Eh, creo que ya lo habrán hecho un poco en cálculo 4, pero eh, aquí conviene recalcar la importancia de ese resultado. ¿Alguien? No, perdón, los dormí. No, pues creo que vamos... Bueno, yo voy bien. No, okay. vamos bien. Entonces, okay. Okay, okay. Eh, no sé si quieran hacer algún ejercicio de integrales de línea o están bien con los de la tarea. Digo, nada más por si quieren practicar un poco más, no, no habría un problema. Pero digo, si, si así lo prefieren, también podemos acabar aquí, eh, si no tienen más dudas. Eh, para que puedan usar el resto del tiempo para pues, la tarea o eh, ir repasando algunos de los, eh, ir estudiando algunos de los siguientes temas. Yo creo que sí. <risas> sí, no, eh, está bien. Eh, nada más un par de anuncios. Eh, ahorita subo el cuestionario, eh, creo que es el 6. Eh, les recomiendo que lo revisen al menos y procuren responderlo lo más rápido posible. Son realmente preguntas fáciles. Eh, y sobre todo para, eh, para que pues, no pierdan puntos que después pueden servirles. Ese es el primer anuncio. Eh, la tarea se entrega el lunes. La tarea 5 se entrega el lunes. Y la siguiente tarea, la tarea 6, se deja ese mismo día. Y les recomiendo ampliamente que consigan matemática porque si lo vamos a usar, creo que... En, no en la siguiente tarea sino la que le sigue eh, si tienen dudas por favor no duden en contactarnos eh, para, para que todos estemos pues, a la par y, podamos, y puedan hacer los ejercicios sobre todo porque son padres eh, si no hay más dudas por el momento pues creo que hemos concluido por hoy, gracias por reunirse es, espero que les haya servido de algo eh, no duden en compartir más preguntas sobre todo y si, eh, ¿cómo se llama? Si prefieren que el profesor se una a la clase, a la ayudantía o no, eh, adelante, comuníquenlo para que pues esto sea, para que la sesión sea de su provecho sobre todo. Eh, pues bueno, muchas gracias chicos, que tengan un excelente fin de semana. Eh, vale, muchas gracias. Sí. Igualmente. Okay. Buen fin a todos. Muchas vale. gracias. Ah, recuerden el extra. Eh, aprovechen el extra este de, ¿cómo se llama? Todavía tienen, creo que hasta el miércoles de agua sobre enfriar. Entonces, eh, nada más para que lo tomen en cuenta. Son un cuarto de punto extra, entonces. Pero, ya, eh, eso es todo. Muchas gracias por lo mismo. Cuídense. Okay. Buenos días. Disculpa, quería comentarte algo. Uh, sí, digo. Eh, ¿Qué pasó? Es que eh, esta semana me enfermé y voy un poquito atrasado con la bueno, con el curso en general, ¿no? Porque estoy enfermo de, de lunes, bueno, desde el jueves pasado hasta, bueno, prácticamente el jueves pasado, esta semana ya estoy mejor. Pero voy un poco atrasado a con las tareas, entonces no sé si me puedes apoyar con, no sé, un día para la entrega de esta última tarea, en la que me termine de poner la corriente. Una tarea 5 cinco. Mm. Okay. Déjame pensarlo. No, sobre todo por eh, porque sí hemos tenido varias tareas atrasadas y... O sea, no, no estaría mal. ¿Ya la revisaste? Digo, la tarea 5. Ah, o sea, ya la leí todo, pero... O sea, ahorita, por ejemplo, me falta ver una clase de la semana. Entonces voy un poquito atrasado, por eso te comentaba. Mm -hmm. Pero si no, hago lo posible para entregarla el lunes. Eh, procuraría... O sea, sobre todo porque con las... Ah, bueno, es que sí, sí entiendo. Eh, sí, vas atrasado. Mm, eh, procura entregar la tarea el lunes. Eh, o sea, yo, yo le daría prioridad a... ¿Cómo se llama? A revisar la clase. Porque creo que es tal vez un poquito... Tal vez sería más sencillo que te... ¿Cómo se llama? Que... Eh, catch up eh, eh, Que te adaptaras a la clase después. Eh, perdón, que, ajá, que puedas ponerte al corriente después con la clase... Eh, pero sí le daría un poquito más de prioridad a la tarea eh, y si tiene eh, sobre todo es para mantener es más que nada por los demás compañeros eh, eh, y entiendo o sea entiendo que lo que me comentas tuviste una semana bastante bueno unos qué fue cuatro días cinco días bastante pesado pues, sí como cinco <risas> sí no eh, no quisiera imaginármelo eh, mira procura entregarla cómo se llama eh, el lunes eh, o sea, el, el, el lunes del día. Eh, creo que creo que ya para el martes sí me costaría un poco aceptarla. O sea, no, no sería imposible, pero sí sería difícil. Pero considéralo hacerlo para máximo el lunes. Eh, si sí, sí crees que pueda, o sea, no. El, te, ¿Te podría aceptarla un, un par de horas después del lunes? No sé si sea posible. No sé si es una meta asequible. Uh, pero me no, encanta, yo creo que sí. Ok. Sí. Eh, pues mira, haz el mejor esfuerzo y si surgen problemas después eh, con las clases, eh, vamos viendo qué hacemos. Pero por cuenta haga las tareas. Creo que es la, la mejor manera de llevar la, la evaluación. Eh, sí, sobre todo en, pues, por, por, por, porque sigue a distancia todo esto. Sí, va a acabar. Sí, muchas gracias. Ok. Perfecto. Cuídate. Que estés bien. Sí, sí, Buen semana. No, fin, eh, ¿Alguna, algo? ¿Atención, Carcoso? Ah, saludos, ya. Yeah.